¿Qué onda amigos? Bienvenidos de regreso a mi canal y esta vez vamos a ver cómo hacer películas en Facebook, algo que es muy fácil, bueno parecería muy fácil, pero que se complica por los diferentes algoritmos que utiliza Facebook para destruir ese tipo de contenido en su plataforma. De todas formas esto es posible y vamos a ver algunos tips sobre cómo hacerlo. Y con los menores errores posibles en cuanto al contenido de terceros. Que te detengan tu stream, que te bloqueen la página, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ver todo eso, así que quédense. Para descargar el software con el que vamos a emitir vamos a irnos a nuestro navegador. El que sea y vamos a escribir OBS Studio. La primera página que aparece es la que nos va a dejar descargar el software. Hay tres diferentes links para Windows, Mac o Linux Cualquiera de estos les funciona dependiendo su sistema operativo El mío es Windows, vamos a descargarla Lo ponemos a descargar, le dan guardar Lo instalan y una vez que esté instalado lo abrimos una vez que ya tengamos el OBS desde cero, lo primero que vamos a ir es a Ajustes. En Emisión vamos a seleccionar desde aquí en Servicio, Facebook Live. El servidor por defecto lo vamos a dejar así como está. Y vamos a ir por nuestra clave de transmisión. Esta clave de transmisión se encuentra en la página donde vayamos a hacer stream. Y en la parte superior izquierda van a ver el Creator Studio. Le dan clic ahí luego vamos a herramientas creativas del lado izquierdo a panel de streams en vivo al botón de transmitir que está en el centro y justamente en esa parte vamos a encontrar la clave del stream que es lo que necesitamos para ponerlo en OBS vamos a darle al botón copiar, nos dirigimos al OBS seleccionamos todo lo que tengamos aquí, lo borramos si es que tienen algo y le dan pegar una vez que lo tengamos así le damos aplicar y nos dirigimos a la parte de salida Ustedes van a tener esto como sencillo, el modo de salida, le damos clic, cambiamos a avanzado, nos dirigimos a emisión y dependiendo el codificador que ustedes tengan, vamos a seleccionar uno. Yo les recomiendo el de NVIDIA, que es el mejor, es el que yo uso. Esto depende obviamente si ustedes tienen una tarjeta de video de NVIDIA. Si no, pueden seleccionar el QuickSync, que es el codificador que viene con el procesador, si es que su PC es todavía más austera, digámoslo de alguna forma les vamos a mostrar el, el de si tienes una tarjeta gráfica y si no la tienes que sería el QuickSync o el NVIDIA con NVIDIA vamos a poner CBR seleccionamos 3000 aquí en tasa de bits intervalo de keyframes 2 o lo dejamos en cero, cualquiera de los dos funciona preajuste máxima calidad, profile high, estas dos seleccionadas y B-frames 2. Todo esto nos va a dar una calidad muy buena de video. Lo que necesitamos saber es cuánta velocidad tienen ustedes de internet y para saberlo, lo que nos interesa es la velocidad de subida. Así que para saberlo tenemos que dirigirnos a la página que se llama speedtest.net Una vez que estemos en la página le vamos a dar al botón Go y nos aparecerá qué velocidades tenemos de bajada, de descarga y de subida, la velocidad que nos importa es la velocidad de subida o upload del lado derecho. Y con eso vamos a ver acá en la página de creadores cuánto es la la velocidad que nosotros debemos destinar a nuestro stream según las configuraciones que pusimos. Por ejemplo, tenemos en el OBS, en la parte de video, que el stream se va a hacer a 1280 x 720, que es calidad HD, y en 30 cuadros por segundo. Es que para esa calidad, 720p a 30 cuadros por segundo, debemos usar 3 megabytes. Si tu internet es menor a esos 3 megabytes. Cada una de estas, de estas velocidades. La mitad es la mínima. Y lo que ponen aquí es lo recomendado. ¿Vale? Pensaríamos que... No sé, yo tengo unos 2 megabytes de subida. En vez de poner 3000. Pondré aquí 1500. Que sería 1.5 megabytes. La mitad de lo que ellos recomiendan, pero con lo que todavía se puede hacer un stream de calidad. Después vamos a ver la configuración para una PC que no tiene tarjeta gráfica, que solamente tiene procesador y es Intel. Vamos a venir de nuevo aquí en salida, emisión, codificador y cambiamos a QuickSync H264. Aquí lo que vamos a cambiar es el uso de destino, vamos a poner calidad, perfil alto. Todo esto va a hacer que nuestra computadora se destine solamente a hacer stream, ¿eh? y como no estamos consumiendo recursos como en las otras configuraciones que vamos a estar jugando y haciendo stream en la misma PC podemos ponerle toda la calidad posible porque solamente va a reproducir un video y subirlo a internet, es muchísimo más sencillo que estar jugando y subirlo a internet después vamos a keyframes lo ponemos en 2 o en 0 profundidad de async lo vamos a dejar como está, el control de la frecuencia CBR, bitrate vamos a dejarlo de nuevo en 1500 suponiendo que nuestra calidad de internet de subida es muy baja y los B-frames también como están le vamos a dar a aplicar aceptar y ahora vendría la parte interesante que es agregar la película en el obs lo que vamos a hacer pues es dirigirnos a una página que yo tengo por aquí que se llama playview.io esta página es una de miles de páginas que ustedes pueden usar para ver películas online y para descargarlas cualquiera de las dos funciona por ejemplo dragon ball gt no ponemos uno de los capítulos, damos la calidad, abrimos alguno de los servidores, todos estos son links de diferentes páginas que tienen el mismo archivo varias veces guardado ahí y que te pueden dar la opción de reproducirlo. Yo les recomiendo los que son de CP Share. También tiene publicidad no tanta y te permite perfectamente verlos o descargarlos. Aquí no te permite reproducirlo dentro de esta página. Le vamos a dar del lado derecho el link directo y aquí sí nos permite reproducir. Entonces lo que vamos a hacer pues es descargarlo. Voy a renombrarlo como un capítulo 3 es dirigirnos primero a la carpeta en donde están todos los archivos, seleccionar del 1, mantenemos shift y seleccionamos el último, no sé cuántos tengan ustedes, le damos enter y lo reproducimos, lo abrimos con algún reproductor que nos pueda tener todos en una lista de reproducción. Así por ejemplo estamos viendo aquí el capítulo 1 y una vez que termina lo que va a pasar es que justamente va a ir directo a reproducir el 2 y eso es lo que queremos justamente aquí lo que haremos será captura de ventana reproductor y de esa forma también nos vamos a ahorrar mucho tiempo en cuanto a estar moviendo estar pendientes de cosas esto lo va a hacer más automático no le damos a aceptar acomodamos esto obviamente sin que se vean los controles de ahí abajo los centramos por ejemplo quiero siguiente capítulo listo queremos controlar la reproducción acá y listo ahorita vi que se vio el, el mouse sería en reproductor dan doble clic o clic derecho propiedades y ahí está captura de cursor lo quitan y ya pasamos nosotros por encima y ya no hay ningún problema luego podemos ir hacia otro punto y brincarlo. una vez que ya se termine va a pasar al siguiente video, que sería el capítulo 3 ustedes no tienen que hacer nada en la fuente, dentro de la pantalla, clic derecho, transformar y rotar horizontalmente. Esto hará que el video se haga un efecto de espejo, se cambie. Lo que era el lado izquierdo ahora va a ser el lado derecho, el lado derecho, el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en internet, cuando subes un archivo, se registran los píxeles justamente como están. Si tú cambias la secuencia, ya tienes prácticamente otro video. Y lo único que afecta aquí, pues son perspectivas algunas veces, películas que tienen los subtítulos incluidos, etcétera, etcétera. Ustedes lo están viendo aquí, miren. Lo agarra al lado izquierdo y acá se ve en el lado derecho. ¿En qué afecta eso? En nada. ¿Se puede ver? Sí, perfecto. Otra que sería, sería reproducir algo de fondo. El audio también es algo que te afecta demasiado en las coincidencias de contenidos de terceros. Yo les recomiendo que descarguen cualquier música sin derechos de autor y la pongan a reproducir de fondo. Aunque sea bajita, el punto aquí es que esté por detrás y que no deje que se registren las secuencias del audio como debe ir. Sino que vamos a estarlas modificando mientras se está viendo el video. Así, ya cambiamos los, los píxeles de lado ya es diferente por ejemplo este video tiene que estar registrado a esta misma resolución que es eh, 4 a 9 y nosotros lo estamos capturando aquí en 16 a 9 que es la resolución ¿no? esa medida sería lo que es 1280 x 720 es la que pusimos aquí y le estamos transmitiendo con estas barras negras que están a los dos lados Dimos la vuelta, eh, el audio lo tapamos de cierta forma. Podemos poner alguna imagen por encima o cualquier cosa, una marca de agua. Cualquier cosa que haga que esto se, se cambie, ¿no? Por ejemplo, aquí en los costados pueden poner logos, pueden poner aquí abajo suscríbete y dale like y bla, bla, bla. Tapando una parte del video. Muy poco, obviamente. Suscríbete si este video... Te sirvió y déjame tu like y dóname Crank. Así, ¿no? Por ejemplo, puede eh, ser otra cosa. Pero si nosotros ponemos un mensaje aquí, ponemos otra cosa por acá, etcétera, etcétera. Ya el video no es el mismo. Lo que ellos te van a detectar... Es que es un video 100% coincidente tanto en imagen como en audio, con el que alguien más subió antes y registró a su favor, ¿no? En este momento ya estamos subiendo un video completamente diferente. Sí, sí, es el mismo en el fondo. Pero esquivamos los algoritmos. Lo único que resta, ya que hicimos toda la configuración, pusimos el stream como debe ser, la película, acomodamos todo esto lo único que no deben hacer es minimizarlo vale lo tienen que tener en reproducción siempre por detrás le damos aquí en iniciar transmisión y nos va a empezar la transmisión en este lado no obviamente lo único que tienen que poner acá pues es una descripción el título si es un videojuego también con la velocidad de subida que tenemos ustedes pueden apreciar que aunque es la mitad de lo recomendado por facebook se ve bien Espero que este video les haya gustado, les haya servido. Si, si es así, ya saben, regálenme su likeazo. Y coméntenme en la parte de la descripción cualquier duda, cualquier problema. Todos los días estoy haciendo streams en Twitch y en Facebook para que eh, puedan consultarme por ahí cualquier otra um, cuestión que salga que tenga que ser respondida un poco más rápido, ¿vale? Espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Yo soy Hit.